Empieza el verano, estamos en Alicante, hemos venido aquí por un trabajito. Hemos hecho el trabajo ya y ahora a disfrutar del principio de verano. Hoy oh, es. Hemos venido a esta cachada preciosa, parece que hay saltos y tenemos a un equipo ya montado que nos está esperando abajo para disfrutar de Alicante. Mira es que grabar el salto de, de donde supuestamente vas a saltar, ¿eh? A ver, ¿veis ese salto de ahí? Pues eso no. ¿Ese de ahí? No, pues ahí. No, en verdad. <ríe> <ríe> vale, <ríe> vamos. <ríe> vamos a ver si saltamos y... Alex, tranquilo, tranquilo, si no puede ni mantenerse no de pie, no, hemos empezado, tranquilo, tranquilo. no puede ni mantenerse tranquilo, tranquilo. de Se pie, estoy un poquito nervioso, tranquilo, vamos a bañarnos, va como así, y los agarres eran muy pequeños, entonces si te caes, resbalaba por toda la pared y básicamente mueres, y, y, y ahí está mi hermano jugándosela, no, no, pero está casi, vamos Alex, ya está, tirándole huevos, eh, básicamente, vamos, vamos, sería un primer día de verano sin unos buenos saltos al agua. Seguimos con el día. Y no sería un buen primer día de verano sin coger motos de agua. Vamos al mejor sitio de Alicante a pillar la motito. Ali Jet Set. En Alicante. Uy. Ellos sí que se tratarnos bien. ¡Cómo nos vamos a poner! Falta presentar a todo el mundo, ¿quién tenemos aquí? Oh, Josh, Josh Wayne. Wayne de los Waynes de Texas. <ríe> Josh Wayne de vuelta, Kevin. Uy, uh, uy, uh, uh, uh. oh, Fue después la oh, música. <ríe> la Verónica, con las zapatillas, que nunca fallan, a ver. Tabatillas. Sí. Siempre lista, Sin siempre perdona, lista. Eddie. Y, y Álvaro. Don, okay. Sí. Y el chico que aún no puedo presentar. Pronto sabréis quién es. Mysterious man. Estamos ready, estamos activos, ¿te sabes? Vamos a darle como yo le dije. Vamos a darle. Hora de irse a la isla de Tabarca, que está por ahí. Bienvenidos a Tabarca la experiencia. Brutal, tío, brutal. Ya estamos completamente fritos por el sol. ah No te digas más. Ya hemos vuelto de Tabarca. Experiencia full con los mejores. Con Ali Jet Set. Los mejores aquí en Alicante. Ahí está Dave. Muchísimas gracias por el día de hoy. Yes. Pero, sí, tío, brutal. ¿eh? Link en la descripción <risas> para los que queráis pasaros. Está ¿dónde es esto? el puerto de Alicante. Puerto de Alicante, Manía Deportiva. Nos esperamos, tío. ¿Y ahora qué plan llevamos, Ir a comer, ¿no? Sí. ¿Va siendo hora? Yo creo que va siendo hora de comer una paellita vegana. Vamos a comer. No, vale ya coche. está y ya está el arroz servido uh, uh, un arrocito de verduras qué rico ¿Voy? Voy a poner? Eh, no wow. eh. el cocinero estaba muy preocupado porque no tenía caldo vegano para hacer la paella pero al final ha encontrado una solución así que vamos a probar a ver qué tal está uh, está bueno eh, Alex muy bueno dice que está muy Ay, bueno por aquí buenísimo buenísimo oh. subir la montaña se está haciendo largo el día, eh. buen día de verano y ahora vamos a subir a la montaña. Vamos hacia Bernia. Vamos a subir a la montaña para acabar el día. Esto a ver a Espectacular. Espectacular. Espectaculosa. Vamos. Y hasta aquí, el primer día de verano Creo que no ha estado mal, Alex, ¿te ha gustado? Ha sido un día de locos Y mañana nos vamos a un sitio muy loco Con Josh, que creo que os va a gustar Así que, nos vemos la semana que viene Atentos a la semana que viene